Aprende euskera y disfruta de tu estancia en la casa de Bakaiku. Barneteguis con clases diarias, excursiones y muchas actividades de ocio. Aprenderás rápidamente y de forma natural. Sumérgete en el euskera y en la naturaleza en el Barnetegui de Bakaiku. En Bakaiku, Nafarroa, Bakaikuko Coechea.